Facu Kaila, que nos acerca todo el mundo del deporte aquí en nuestro programa. Gracias, Bienvenido, Larry. Facu. Un ¿Cómo estás? Saludarte. Y también a María Silvina Pérez, más conocida como Chila por sus Chila. fans. Bienvenida, Chila. <risa> ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, un placer tenerte por acá. La presentamos. Chila es deportista, atleta, también profe mendocina que se está preparando para correr el Mundial de Ultra Trail en Tailandia en el mes de noviembre. ¡Qué lindo! Sí. La verdad que fue hermoso que me hayan elegido para representar a la Argentina. En el mundial, la verdad que es algo que yo... ¿Primera vez? Sí, Ajá, siempre quise como participar en esto, pero bueno, de a poquito fui haciendo mi carrera. Me fui en junio invitada a correr una carrera en Andorra, Ajá. salí quedé segunda en las mujeres. Wow. Entonces esa carrera me abrió las puertas para ir a correr la UTMB. La UTMB es la carrera más importante de Ultra trail del mundo, Ajá. que se corre en Francia, en Chamonix. ¿Y Entonces, de cuántos kilómetros estamos hablando? 178 sí. fueron. Fua. Espectacular. Entonces, bueno, me fue muy bien ahí Ajá. y bueno, eso me abrió el camino para que me eligieran para ir a luta, al bien. mundial. ¿Y cuál es la diferencia por ahí para quienes no conocen entre la maratón, entre el ultra trail? ¿Tiene que ver con el kilometraje? ¿Tiene que ver por los caminos por donde ustedes corren? ¿Qué es ma específicamente La maratón son 42 kilómetros. Claro. Y a partir de y los 42 queda. para arriba son ultra maratón y ahí tenés distintas. Perfecto. tenés. Según el lugar, tenés. La carrera que lo organice, tenés uh -huh. de 50, tenés de 60, tenés de... de lo máximo son, uh -huh. ponerle tenés de la, la que tocó en UTMB, que son 178. Uh -huh. Y si no es, pues tenés una de 300 que, que vas parando, te dan varios claro. días como para terminarla. Bien, ¿Cómo? perfecto. Y después, bueno, tenés la ultra, el trail, el es trail es en, la en la montaña y, la y montaña. otro es en la calle. Específicamente en montaña. Sí. Vale. Pero, ¿cómo haces para sostener durante 178 kilómetros un ritmo y, y sobre todo mentalmente para prepararse? ¿En qué pensás? Eh, Son muchas horas ¿Cuántas ¿Cuánto horas? tiempo te llevó esa carrera, Sil? Me demoré 31 horas en UTMB. Claro. <risa> me demoré 31 horas. Sin parar. Sin parar. Lo único que wow. paro es, bueno, en los puestos de hidratación que me asisten. Uh -huh. Y en esos puestos que me asisten, bueno, que en este caso tenía a mis hermanos y a mi mamá, que Ajá. fue hermoso. Eh, Ay, qué lindo. Bueno, me paro, tomo agua, eh, es... consumo la comida que yo como, porque ¿qué me pasa también? Que en las, en las carreras no hay la comida que yo como. ¿Qué comes, yo, mi alimentación ¿contamina? es a base de palta, huevo, proteínas. Ajá. Entonces, bueno, todo eso no lo tengo en la carrera, entonces lo tengo que tener yo en mi mochila Ajá. o me lo, me lo asisten. Entonces me paro, como y sigo. ¿Pero cuánto te tardas en eso? Porque no puedes perder muchos minutos. No pierdo muchos minutos, lo claro. perderé. Diez. y vamos! Claro. Dando. Me cambio, por ejemplo, me cambié la remera. Claro. Eh, pero bueno, pero eh, la verdad que si vos me preguntás qué pienso, no sé qué pienso. <risa> Te Porque Porque, eh, estoy correr, en un estado de, de en, sobre todo en la noche, que me encanta correr de noche, uh -huh. estoy como en un estado de flow que es como que mi cuerpo ya está automatizado, va, y mi cabeza está en otro mundo dijiste Claro, pero dijiste 31 horas. O sea, sí. Estuviste más de un día sí. con una misión que era terminar esa carrera, que encima saliste segunda. No, en la Andorra que es segunda. En la segunda, Andorra eh. que saliste sí. segunda, pero, digamos, 178 kilómetros, uno no dimensiona cómo es estar un día entero... Dando un desgaste físico El cuerpo no se siente, las rodillas ¿No, no sentís el impacto? Eh, no, a ver, llega un momento que sí claro. eh, Que mi cuerpo ya se empieza a cansar Pero lo entreno tanto claro. Para que eso no pase Está preparado para eso Entonces está preparado, o sea, lo disfruto lo hago porque, o sea, es una pasión que tengo, o sea, no... Sí, no... se nota, y aparte <risa> te brillan los ojitos, sí. eh, Chila, cuando cuando hablas y decís, yo estoy como en otro mundo, y sí, eh, sí. Eh, cuando hablas de eso se, se nota Es que, que lo, disfrutas lo disfruto mucho y lo lindo es que se me están abriendo cosas extremadamente lindas, entonces voy atrás de, de esos sueños y voy... Voy atrás de, de eso que, que el corazón me hace que lata. fuerte. estás conociendo el mundo también, este, también corriendo, estás viajando a todos lados. Qué manera de conocerlo, ¿no? Porque sí, claro. ir a pie, es ir a pata, cosa. vamos a decir, <ríe> ¿Sí? es conocerlo en serio. Y por la naturaleza. Por ejemplo, claro. en la UTMB, eh, íbamos, iba corriendo, porque la UTMB, ¿qué pasa? Pasa por Francia, Suiza, Italia. Entonces, en un momento, cuando va amaneciendo, que iba por Italia... De repente empieza a amanecer. <risa> Recorriste para. Estuviste en tres países sí. en una carrera. Me parece un no playa eso. Me parece re loco. Sí. Entonces, bueno, iba amaneciendo en Italia y decís, por Dios, no lo puedo creer. Estas montañas Estoy viendo, Claro. Es claro. Que me abrazan. O sea, es algo muy. Muy, un impulso más, muy lindo. Lindo. es muy lindo, la me verdad encanta. Que sí. Bueno, y esto te ha abierto a la posibilidad también de representar al país, lo decíamos, en este Mundial de Ultra Trail que se viene en noviembre. Y qué mayor satisfacción para un deportista, ya sea en el ámbito en el que compita, poder llevar la Blanca y la Celeste a lo más alto, en este caso, en Tailandia, hermoso destino también, eh, junto a 40 corredores van a estar allá. Sí, eh, somos. Eh, todavía no podemos lograr que vayamos todos, uh -huh. ¿sí? porque bueno, no. A nosotros, por ejemplo, a los mendocinos nos va a apoyar eh, el gobierno de Mendoza, este de deporte. Bueno, menos mal. Sí, pero cada deportista, por ejemplo, yo por ejemplo en mi caso, he buscado otras empresas, grandes empresas, que me ayudan a llegar, porque si no. Que no te Que Te claro. ofician. Claro. Sí, sí. Así que gracias a, a que cada uno se va moviendo, vamos logrando. Lo que pasa es que todavía faltan atletas de que puedan lograr. Comprar por lo menos el pasaje. Es que claro, es, es carísimo. E ir a Tailandia chico. Hay que decirlo, es muy caro. Por supuesto. Sí. No solo es el pasaje, los días que se van a tener este que quedar día. allá, todos los insumos, todo lo que necesitan todo. para las herramientas, ¿no? Para ir todo. a competir en una maratón de este tipo. Y están encarando como una, una gran campaña, ¿no? Para todos juntos poder, eh, como equipo, ¿no? Salir adelante y que con colaboraciones, con la gente que se ocupa, que pueda sumar, este, poder juntar la plata. Y viajar juntos. Estamos haciendo una campaña en conjunto y después sí. cada uno también está haciendo ya su propia campaña. Su propia campaña, por Sí, ejemplo. yo, por ejemplo, ahora voy a hacer unos sorteos con, con, bueno, con toda mi gente llegada, con sí, Instagram sí. y todo. Y bueno, y bueno, y cada uno, porque aparte yo me voy al Mundial y después a los dos días me voy a correr una carrera a Lebres. Uh -huh. Claro, o sea, aprovechar que estás allá. Me voy a correr una carrera a Lebres, que son salgo de Comandú, ahí salgo con el grupo y son seis días. Corro entre 35 y 42 kilómetros cada día. Ajá. Son unos 170 kilómetros que corro por el Everest y son 26.000 kilómetros de positivo. Oh. Es lo que trepo en esos siete días y voy durmiendo en distintos campamentos y yo voy en mi mochila, la bolsa de dormir, la comida, wow. la ropa. Estás llena de aventura tu sí. Sí. No te aburrís nunca. Chila, Qué lindo. ¿Cómo descubriste eh, este, el, el amor que tenés? Se, se... Profesión, porque te dedicas exclusivamente a correr en un punto, porque sí. son seis días, toda una semana, un desgaste enorme. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, me dedico de lleno a esto y, y apuesto porque quiero y me veo en esto? Se me fue dando, a ver. Yo primero, bueno, fui mamá muy joven. ¿sí? Tengo un hijo de 20 años y un hijo de 15 a los que amo y me apodan, pero incondicionalmente en esto, que gracias a ellos también puedo llegar claro, a hacer todo a preguntar esto. cómo llevar <risa> la, la vida también familiar, la vida personal con... me voy a llevar esto, <risa> Mis hijos me apodan incondicionalmente. Son los primeros, por uh -huh. ejemplo. A mí cuando me va pasando estas cosas... A ver, este año, por ejemplo, son los primeros que yo les pregunté. Chicos, claro. ¿qué les parece? Y a uh -huh. ver, mamá, ni lo dudes. Vamos, andá, dale vieja, dale. Anda que nosotros te miramos desde acá y, y es dos. A ver, yo le transmito mucho esa pasión y lo que yo trato es de ellos, de transmitirle esto de, de, de este sueño de, de que si el corazón te lleva hacia ese lugar, uh -huh. tenés que ir ahí. ¿Alguno corre o no? no? No, no corre ninguno. A ver, son deportistas, pero no, uh -huh. pero no. no. Y tampoco los obligo a que, a que hagan esto. Sí. Entonces, bueno, eh, se me empezó como... A, yo desde muy chiquitita igual hice muy, uh -huh. mucho deporte. ¿Corrías o otro tipo de deporte? Yo jugaba al tenis, uh -huh. pero bueno, vivía en el club. Mi mamá claro. eh, me decía... Vete al club, vete al club. Eh. Entonces, bueno, yo estaba todo el día en el Club Mendoza y jugaba al tenis y lo que más me gustaba era correr la parte de la pretemporada y corría, corría, corría. Siempre me gustó correr. Sí, Después, me bueno, me empecé a meter en la montaña y bueno, y cada vez me empezó como a, a despertar más esto de decir, wow, o sea, qué bien que la estoy pasando. Y aparte tengo un grupo hermoso de alumnas. Yo soy profesora uh -huh. y tengo un grupo de running. Entonces esto de compartir con amigas, eh, la naturaleza, la naturaleza sana. La naturaleza es Es algo increíble, todo lo que te produce la naturaleza. Y además somos privilegiados en una provincia como Mendoza, Exacto. donde agarras el auto y en media hora, 40 minutos, ya estás en paisajes sí. impresionantes, sí. ¿no? La montaña la tenemos súper cerquita, así que sin dudas está todo dado acá, ¿no? Para poder practicar específicamente esta actividad que haces vos corriendo por las montañas. Sí, a mí, Buenísimo. por ejemplo, me encanta ir a Vallecito Ajá. Vallecito bueno, es un lugar que amo ir. Entonces, bueno, es vas y das, tenés una super montaña, tenés altura. Eh, la verdad que Mendoza, para entrenarnos, soy una beneficiada. Porque claro, a ver, yo entreno claro. acá y después voy a estos lugares tenés y... tenés a la mano, y claro. como que... ¿El nivel de Europa es eh, mejor, similar, igual que el de acá? ¿Tenemos buenos atletas? Entonces, Tenemos muy buenos atletas, somos muy buenos atletas. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Que en Europa tenés constantemente carreras, tienen uh -huh. un nivel deportivo que... Claro. Que no. Es difícil Saber. competir. Uh -huh. Es difícil, por eso los corredores como yo, o los que aspiramos a, a, a toda esta parte del Mundial y tratamos de irnos a Europa para, para poder desarrollar, desarrollarte como deportista. porque claro, aparte tienen que cruzar el charco, digamos, tienen la desventaja de estar lejos y que económicamente tienen que ir hasta allá, pero tienen la ventaja de tener la montaña acá, puntualmente vos. Sí, pero sí, tenés la montaña, pero bueno, ya también la tenés, entonces bueno, allá se te abre, se te abre como un hermoso abanico, abanico y camino. y para ir cerrando, me gustaría saber cómo es un día en la vida de Chile. Por ejemplo, ¿hoy ya corriste? ¿O cuánto, cuántos kilómetros solés sumar cada día? Tengo, a ver, yo ahora, eh, cuando entré al seleccionado de la Argentina, ya tengo, ahora tengo un entrenador. Yo antes ah, me entrenaba yo sola. Muy bien. Sí, pero ahora me entrenan. Me entrenan. Perfecto. Entonces, bueno, hoy todavía no entreno, pero uh -huh. bueno, a la mañana me levanté... Eh, mi hijo a la escuela, uh -huh. como cualquier mamá. Todas las mamás. Eh, bueno, me vine para acá uh -huh. y ahora apenas me voy de acá, me voy a entrenar. Bien. Y después doy clases todo el día hasta las 9 de la noche. A full. O sea, tu día es pura actividad física, movimiento, deporte. en Movimiento, deporte, uh -huh. salud y, y vivir la vida hermosa. Me encanta. Sí. Bueno, el aplauso para Chile que nos gusta repetir todos los argentinos, a los mendocinos en el Mundial de ultra trail La invitación a seguirla también en sus redes sociales para no perderse esta travesía única, ¿no? sí. En el mes de noviembre en Tailandia. Y eh, queremos las imágenes nosotros sí, también. obvio. Queremos obvio. cuando termines ahí con la bandera argentina que nos hagas llegar esos videos, Chila, para poder pasarlos acá en el programa. Es un orgullo para nosotros. Gracias. Muchas gracias por todo. Un placer. Y muy bueno, gracias también al gobierno de la provincia de Mendoza, sí, a la Secretaría de Deportes, porque... Gracias. Apoyar apoyar el, el deporte a nuestros deportistas para que puedan viajar y concretar estos sueños eh, es sumamente importante. Muchas veces no cuentan con el banque, ¿no? con el financiamiento que se necesita y en este caso sí, así que queríamos destacarlo. Gracias Chila. Muchas gracias. Un placer.